Yo me siento bien porque de verdad la, la vida aquí es muy tranquila, la vida aquí es mucho más tranquila que mi, mi, mi Colombia es hermoso y todo, pero hay más, eh, como más problemas, aquí vive uno mucha paz, la verdad que sí. El Ecuador no ha sido un país que tradicionalmente reciba migrantes. La gente que ha llegado a las grandes ciudades ha sido principalmente del campo. Sin embargo, desde hace varios años hemos recibido extranjeros, Muchos llegaron para pasar su jubilación en un ambiente distinto, como académicos o como mano de obra calificada. Actualmente estoy trabajando al frente del Cenecid con unos señores ecuatorianos, eh, súper gente, muy humildes, tengo unos jefes excelentes, eh, en mi trabajo hay, la única colombiana soy yo, hay venezolanas, hay eh, cubanas, costeñas y una quiteña. Curiosamente, los colombianos, nuestros vecinos, y con quienes no hemos tenido problemas en materia política, no han sido muy bienvenidos. Alrededor de 425 mil colombianos ingresaron al país en el 2014. Sin papeles no puede estar trabajando y en ese momento llegar a la migración les toca o salir corriendo o se los llevan presos. Algunos migrantes sienten que legalizarse se ha vuelto más complejo, pero que el entorno social se ha vuelto más receptivo a los extranjeros y que no se sienten rechazados como antes. Bueno, nos legalizamos por medio de un abogado de migración. El... Tuvimos que traer unos documentos de Colombia certificados y apostillados por el consulado ecuatoriano en Colombia. Ya metimos esos papeles acá y en dos meses nos dieron la visa de residencia. Algunos de ellos tienen la esperanza de quedarse para evitar la violenta situación en su país o para encontrar nuevas oportunidades económicas.